Este es un blog en proceso y tiene en la cabecera los dos logos de la universidad y de la facultad con la leyenda, tal como está pedido en las pautas de identidad institucional que fueron eh, aprobadas para la Universidad Nacional de San Juan. <coughs> en este caso en, es muy difícil en WordPress colocar un link. En la cabecera, es decir, si bien aquí aparece la manito, es, eh, no hemos encontrado la forma sencilla de colocar un vínculo para que desde aquí se pueda volver a la página de la FAO o a la página de la universidad. Por eso es que <coughs> sugerimos colocar en el sector de widgets, widgets son estas cosas que aparecen aquí en el caso de, esta, de este tema, aparecen en el lateral eh, configurar un widget con un vínculo a la UNSJ y un vínculo a la FAO ahora voy a, eh, voy a mostrar cómo se podría configurar ese widget